Estamos con Rubén Arce, gerente en Agroquímicos Arce. Rubén es uno de los distribuidores más influyentes en la región y conoce en profundidad las necesidades del cultivo del viñedo. Hola, buenos días Rubén. En primer lugar agradecer el tiempo que, que nos vas a dedicar y que vamos a compartir aquí en las viñas de tu tierra, en las viñas de Aro. El oídio es una enfermedad endémica en Rioja. ¿Cómo valoras las diferentes alternativas que tenéis para controlar esta enfermedad? No, en La Rioja, eh, con el catálogo que tenemos de Ascenza, tenemos productos como el Azupec, Centinela, eh, Placaje y eh, Flecha, que realmente cubrimos las distintas familias y formas de actuar contra el oídio en distintos momentos, basándonos mucho en un producto como el Centinela, que es un producto de gran eficacia. La presencia de malas hierbas y la competencia que pueden provocar sobre los nutrientes eh, ¿Es necesario realizar un deservaje químico? ¿Qué te parece todas las alternativas herbicidas que te proporciona CENSA? Por norma general, utilizamos eh, las mezclas de un Campo en mezclas con un residual o con un producto de, de temporada, como un Moicán 50 o con Register. O bien, a veces llegamos a mezclar los dos, depende el tipo de malas hierbas que, que consideremos que haya. Y vamos, con unos resultados bastante, bastante, bastante buenos. Tú decides Ascensa porque eres imparable.